Luisana Lo y su particular gusto gastronómico, ser mamada hambre. Lejos de Argentina, y radicada en su nueva mansión en Canadá, junto a su esposo y sus tres hijos, Luisana Lo Pilato compartió un particular gusto gastronómico que se dio en Vancouver. La bella actriz argentina. Siempre mostró ser parte de una vida saludable y practicar deportes, aún en su etapa de embarazo, sin embargo, algunas veces se da algunos permitidos. En esta ocasión, tras encontrar un descanso, luego de la reciente mudanza, Luisana fue a un tentador lugar de comidas y disfrutó de una exquisitez. Estamos en Japadog, otra vez. Como me estoy cuidando, Mel vine a mi lugar favorito en Banco Uber. Hoy decidí pedirme algo diferente, papas fritas con carne boloñesa. Les dije, me estoy cuidando. Ser madre te da hambre fue el mensaje que publicó en su cuenta en Instagram. La publicación. Estaba acompañada con un divertido video, en el que se observa disfrutar de una enorme porción de papas con carne a la boloñesa. El lugar de comidas rápidas, parece ser la tentación de Lopilato, quien anteriormente invitó a la diva de Telefe, Susana Jiménez a probar diferentes variedades de panchos, mientras grababan el especial para el canal.